bueno vamos a dar entonces unos minutos Bien, buenos días. Primero le vamos a dar el parte meteorológico para que ustedes puedan diseñar esto. Mantenemos en alerta amarilla a Santiago, a Tomayor, María Trinidad Sánchez y La Vega. En verde continúa Sánchez Ramírez, Sabaná, Monseñor Noel, Duarte, Hermanas Mirabal, El Seibo, Monte Plata, La Alta Gracia, Puerto Plata y Espaillado. Con respecto al boletín de la Semana Santa, nuestro último boletín, consolidado final de asistencia al público, 4.870 asistencias viales, asistencias médicas y de salud realizadas 2.780, personas rescatadas en alta mar y balnearios 9. Menores extraviados y entregados a sus padres, 34. Total general de asistencia, 7.693. La Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas realizó 3.458 asistencias viales. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRAN, realizó 3.537 inspecciones de vehículos. Además, se emitieron 18.703 inspecciones. Permiso para el transporte de carga solo para movimiento de combustible y alimentos perecederos a corto tiempo. La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGC, realizó 11.863 fiscalizaciones por distintas faltas a la Ley 63.17, dentro de las que se destacan 3.086 a motociclistas por transitar sin casco protector. 331 por luz roja, han sido retenidos 168 vehículos livianos y 3.278 motocicletas y se han fiscalizado 210 vehículos pesados por transitar en el carril izquierdo. A su vez han sido retenidos 81 vehículos pesados por transitar sin el permiso y además se realizaron 1.333 asistencias legales a ciudadanos. La oficina metropolitana de autobuses 11 transportó 1.013 pasajeros. El Plan Social de la Presidencia y los Comedores Económicos distribuyó raciones alimentarias para el personal que laboró en el operativo. La Fuerza Aérea de la República Dominicana realizó 15 misiones aéreas de supervisión en carreteras, autopistas y balnearios del país. La Armada de la República Dominicana realizó 166 horas de navegación preventiva en las distintas costas del país. La UHR del Ejército estuvo emplazada en la autopista Duarte en el peaje y realizó diversas supervisiones en las diferentes carreteras y autopistas del país. La Dirección Central de la Policía de Turismo, Politur, ofreció asistencia médica a 35 personas, además ubicó 29 menores que se encontraban extraviados en la playa de Boca Chica, los cuales fueron entregados a sus padres. El Centro de Comando, Control y Comunicaciones Computadores Ciberseguridad e inteligencia C5I de la Fuerza Armada mantuvo una coordinación permanente con el Centro de Operación de Emergencia y reportó las novedades registradas. La Dirección de servicio de Atención de Emergencia Tropicalaria, DAE 911-POE, realizó 27 asistencias médicas, las cuales consistieron en atención hospitalaria, manejo de pacientes con traumas, soporte vital básico, soporte vital avanzado y traslados. El Sistema Nacional de Atención de Emergencia y Seguridad 911 ha realizado 938 asistencias médicas y 171, ha atendido 171 intoxicaciones alcohólicas. El Servicio Nacional de Salud informa que en los hospitales de la República de Salud, en función de las variables del operativo, se atendieron 1.693 personas, además de 541 atendidas por otras causas, para un total de 2.234 atenciones en salud. El puesto de mando del Centro de Operación de Emergencia en Boca Chica realizó 76 asistencias médicas, las cuales consistieron en atención prehospitalaria, además ubicó y entregó a sus padres 14 menores. El Ministerio de Salud y Fuerza Aérea de la República Dominicana, conjuntamente con el Servicio Nacional de Salud, y el Hospital Dr. Darío, Darío Ricardo Libardo Cruz Roja Dominicana y el Cuerpo de Bomberos de Sosúa realizaron 31 asistencias. El Ministerio de Interior y Policía, a través del COVA, realizó labores de control de bebidas alcohólicas en autopistas, carreteras, así como en los cascos urbanos. El Cuerpo Especializado de Control de Combustible SECON realizó 287 inspecciones de vehículos que transportaban combustible. Caribe Asistencia realizó 89 asistencias viales a conductores. La Cruz Roja Dominicana realizó 153 asistencias médicas en distintas provincias del país. Consolidado dentro del operativo. Accidentes registrados: 164. Afectados, 227. Fallecidos 12. Afectado a fixa por inmersión 5 y fallecido 3. Intoxicaciones alcohólicas afectados: 419. Afectado por intoxicaciones alimentarias, 170. Durante el operativo ocurrieron 164 accidentes de tránsito, resultando 227 personas afectadas. De los accidentes registrados, 124 involucraron motocicletas, 27 vehículos livianos, 10 atropellamientos y 3 vehículos pesados. De estos accidentes, 98 ocurrieron en autopistas y carreteras y 66 en cascos urbanos registrándose 12 personas fallecidas por accidentes de tránsito dentro del dispositivo y 14 fuera del mismo. Asimismo, se registraron 3 fallecidos por asfixia por inmersión dentro del dispositivo de seguridad. De la totalidad de los 30 fallecidos en este operativo, 18 fueron por motocicletas, 2 por atropellamientos y 6 por vehículos livianos y 4 por asfixia por inmersión. De la totalidad de 26 fallecidos, por accidente de tránsito dentro y fuera del operativo, los casos por motocicletas representan el 69%. De la totalidad de 30 fallecidos dentro y fuera del operativo, las motocicletas representan el 60%. Por afilia por, por inmersión, el 13.3%. Por atropellamiento un 6.6%. Y por vehículos livianos, el 20%. En el operativo del año pasado hubo un registro de 187 accidentes de tránsito y este año se registraron 164, para una reducción de un 13.7%. En el operativo del año pasado hubo 257 personas afectadas y o lesionadas por accidentes de tránsito y para este año se registraron 227, para una reducción de un 12%. Se atendieron 419 personas intoxicadas por alcohol. De estas intoxicaciones, 27 resultaron ser menores de edades comprendidas entre los 3 años y 17 años. También se atendieron 170 personas por intoxicación alimentaria, fuente del Servicio Nacional de Salud. El INIACI certificó que 26 personas fallecieron por accidente de tránsito y 4 asfixia por inmersión. En el análisis final, en el operativo del año pasado, un total de 34 fallecidos y este año hubo 30, para una reducción de un 11.8%. 11 de los 187 accidentes de tránsito registrados, el 69% de los casos involucraron motocicleta, como les dije anteriormente, las provincias que más casos registraron fueron Santo Domingo, un 22%, Puerto Plata, un 12%, La Vega, un 16% y San Cristóbal, un 11%. La mayoría de eventos registrados ocurrieron entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde. De la totalidad de fallecimientos dentro y fuera del operativo, el 65% ocurrió entre las 3 de la tarde y las 10 de la noche. De la totalidad de fallecimientos dentro y fuera del operativo, el 65% ocurrió entre las 3 de la tarde y 10 de la noche. Ya se lo dijeron antes de la tarde. Entonces, instituciones participantes a las cuales quiero agradecer y saludar a la presencia del general Guzmán Peralta, el general de la Cruz, el doctor Lagare de la DAE, Álvaro de la Cruz Roja, Julián de acá, el doctor Lagare, perdón, doctor Lagare, Jerez de la DAE y nuestro amigo del Intran, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre, doctor? Aníbal. Aníbal. Bueno, agradezco las instituciones que están aquí presentes, las otras no las menciono porque no están. Entonces... El Ministerio Administrativo de la Presidencia, participó del operativo, el Ministerio de Defensa, de Turismo, del Interior de Interior y Policía, de Salud Pública de la Mujer y de, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, además la Procuraduría General de la República, la dirección. de Salud de la Cruz. Sí, señor, okay. Okay. Ya por pues, estoy eh, reteniendo. Entonces. La Dirección de estrategia y Comunicación Gubernamental, DIECON, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre Intran, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, el IGC, el Plan Social de la Presidencia, la Defensa Civil, muy buena labor por parte de los voluntarios, los comedores económicos, la Policía Nacional, la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Tropicalarias, DAE, el Servicio Nacional de Salud, Politur, SECON y el sistema 911 la OMSA INAPA, CAS, Proconsumidor Promese Opti la Cruz Roja la Comisión Militar y Policial Comipol los cuerpos de Bomberos CEL TV, los radios aficionados renta televisión el Indotel Liga Municipal Dominicana Redomo MAWADI, ya ni no sé lo que es eso los auxiliares navales y el Colegio Médico Dominicano y ustedes los comunicadores que afortunadamente siempre me acompañan así que hemos corrido la misma suerte durante estos 19 años. Felicidades a ustedes por su magnífica labor y por el tema de la sensibilización hacia la población que se traduce en reducción de pérdida de vidas y también de accidentes. Gracias en nombre de este país. Yo sé que no tienen ninguna pregunta porque todo está claro. Ah, bien. Ahora mismo está Olivares Lo envié hace un ratito Porque me llamó un familiar Pidiéndome que lo, que lo asistiera Entonces nuestro jefe de operaciones Salió hace ya Hace como 20 o 20, media hora Gracias. Bueno, el servicio de salud Tiene que enviar en el estado De, de esos menores y los tutores o los parques lo llevaron a los centros hospitalarios para enviarlo a la Procuraduría General de la República entonces ya ellos se encargarán esa parte como lo establece. La, la cantidad de ciudadanos que se han durante este caso de semana. Bueno, eh, le voy a pasar esa parte, ¿usted lo tiene ya ese, ese dato, el INTRAN? No, todavía no me lo han entregado pero le prometo que desde que nos llegue porque eso lo trabaja el INTRAN con RD Vial lo calculamos a través de los peajes, pero no me ha llegado el dato todavía. La evaluación general que le da a este operativo, ya calculando años anteriores, eh, su valoración de manera general. Bueno, la evaluación siempre está en ánimo de que, eh, cuando hablamos de reducción en accidentes, yo entiendo que el operativo es exitoso, pero desafortunadamente o cuando mueren personas, en, mundo, en su familia, en luta el del país. Y siempre le he dicho a ustedes, los comunicadores, que debemos medir los operativos por la reducción en cuanto a, lo, en cuanto a los accidentes. Eh, yo quiero felicitar en la persona del comandante Guzmán Peral, al igual que también al comandante de la Cruz, ambos DGC y la Comipol, al igual que al Intran, que son los organismos que tienen que ver con el tema de la movilidad, quiero felicitar por su magnífica labor. Eh, a todo el personal ¿no? sus colaboradores eh, mujeres y hombres que sacrificaron su asueto para que esto pudiera ser una realidad al igual que en sentido general a todas las instituciones y a ustedes los comunicadores que a veces sin decirlo a veces eh, me río con ustedes porque corren la misma suerte que yo tienen que, tra tienen que trabajar en el asueto Yo se lo señalé Pero con gusto Por el un 11, 11% Yo se lo dije Y está ahí en el boletín Pero yo se lo repito porque yo le tengo mucho cariño a usted ah, okay. A ustedes Muchachones Recuerden recuerde. <risa>